Thaler y su acompañante Margot Meese, viajan en barco a Hawthorne, un restaurante exclusivo operado por el famoso chef Julian Slowwick, ubicado en una isla privada. Comienza la cena, y los monólogos de Julian que acompañan los platillos cada vez se vuelven más inquietantes. Durante un curso, el suchef de Julian se suicida frente a todos, otro miembro del personal le corta el dedo anular a Richard cuando intenta escapar, el principal inversionista Ángel del restaurante es asesinado al ahogarlo frente a los invitados. Julian permite que los invitados masculinos intenten escapar, solo para que el personal de cocina los atrape y los regrese a sus asientos. Julian luego revela que Tyler fue invitado personalmente y sabía todo el tiempo que la cena terminaría con la muerte de todos, se revela que Margot es una acompañante llamada Erin, a quien Tyler ha contratado para la noche, sabiendo muy bien que moriría, Julian humilla aún más a Tyler al obligarlo a cocinar e insultar su comida, posteriormente influyéndolo para que se suicidara en un almacén, Julian decide que Margot pertenece al personal y le pide que recoja un barril necesario para el postre.